a movernos con Martín. Estoy con Martín Orozco, nuestro fotógrafo, mendocino, productor, papá, marido, amigo, hijo, todo. Y ahora cocinero. Y ahora cocinero. Eh, mira, ¿sabes qué? ¿Sí? Ahora que dijiste hijo. Sí. Adivinante. Por eso te lo dije, claro, muy rápido. Hoy eh, me pidieron un. No, hoy. Ah, hoy, hoy. me un mensaje muy especial porque el cumpleaños es mi mamá. La eso. Fanny. Fanny. Así que, Fanny, feliz cumpleaños. Mira. Vos, ¿Cuántos años tenés? Yo 40. Después de. 40, sí. eh, después de 40 años tu hijo en la tele va a cocinar. <risa> Esto es para vos, Fanny. Te directamente los chipá. te lleva los chipá, así que eso te lo dedicamos a tu mamá. ¿te Listo, parece? perfecto. ¿Estás bueno, listo? Eh, estoy listo. Dame empecé a manchar, dame que Me manchaste. Es que es, es lo que tiene que pasar en la, en la cocina, Martín. <risa> bueno, perfecto. Me traje. Esto está medio... Sí, tenemos una tijera, porque a mí me ha miedo una... que explote y que quede así como quien dice eh, la cosa todo Bastante probable, soy muy catrasca. Tengo, y tengo me parece que estaría bueno, eh, Fer, si podemos poner la plaquita ahora de los ingredientes, porque son muy pocos para que en casa empiecen a buscar. Bastante simple. ¿Viste? Muy simple mira, de la receta. ahí está. Eh, Luqui, o Clari, sí, sí, sí. me hacen los honores, porfa. Sí, claro. ¿no? ¿Qué necesitas entonces para hacer estos chipas de marretín Orozco? 500 bueno. gramos de fécula de mandioca, 3 huevos, media taza de leche, 2 claro. cucharadas, de aceite y 300 gramos de queso rallado mozzarella o el que tengas en la heladera especifica acá muy bien Ahí vamos está. chicos bueno viste qué pocos son los ingredientes Estamos... Con la mare... Es un que... efecto de, de, de, es, de humo. Es, es un efecto de humo que te queda la cara un poco blanca, pero bueno, no importa, después pasamos por el camarín. Yo no sé cómo hacen para cocinar ahora, estoy descubriendo en la tele que, que están siempre impecables. Yo los enchastré todo y abrí un paquete de harina. No, no, ¿no? y aparte, están impecables, cocinan bien y, y hablan, porque viste que no es fácil cocinar y hablar a la misma vez. Yo creo que nosotros no vamos a tener ese problema. No, que por lo con menos... Con la charla no, no, no nos va a costar mucho. Por lo menos en mi caso, olvídate que conmigo siempre vamos a tener un montón de cosas para hablar, porque bueno, a eso he venido, a este mundo. Yo, yo también, bueno, ahí colocamos la fécula. de manita. Bueno, arrancamos sí. con la fécula, después queso, va extra, extra queso. Se lo tengo. Sí, gracias, lleva como 300 gramos de queso. Acá le sí. vamos a poner como 400. Yo descubrí con la cocina haciendo asado. Me gusta mucho hacer polvo al disco. Uh. Eh, que me gusta cocinar a lo bruto, viste, no sé, comes fideos con poquitas salchichitas. O con champiñones Me gusta el champiñón grandote La salchicha grande Todo, todo medio todo a lo extra, bruto digamos, Todo extra. extra Me encanta Por eso le vamos a poner Extra queso Extra queso le vamos uh, a poner Fanny Bueno está se, se no, Debe estar mirando Como diciendo está ¿Qué, así, ¿qué verdad, está, que está haciendo? Es mi hijo Sí, es eh, tu hijo Fanny! Tres huevos ¿verdad? Tres huevos Yo, acá Los huevos ¿Sabías que soy experta Rompiendo huevos? Tenés Tenés, que... tenés pinta de... Ten... Ah, de... ah por sí, tan sí. rápido sí. Que ¿te igual, cuenta. Vamos Ahí está. dos no, Y le dejo el tercero vamos, El dinero, el... por Dios. Igual me encanta esto de, de tener ayudante. ¿eh? Yo, es que yo he venido a Su a ayuda y a hacer hablar a la gente. <ríe> bueno, y leche. Y a pedirle a María Mora una servilleta, oaxaca y la porte. Y leche. De <ríe> leche. la heladera, Mira, la pereza acá. Ahí está. Estamos haciendo unos chipá con martín. Mira, acá se puede ver la preparación facilísima. He puesto fécula de mandioca, tres huevos, queso en hebras, cantidad necesaria. Y ahora le vamos a poner leche. Ahora le vamos a poner leche. Le vamos a poner un poquito. Sí. Me olvidé cuánto llevaba. Era, era media, taza, media taza, media taza de de Que leche. sería, cuánto sería, no sé. Ya pero que ahí vamos a hacer más bien. light a la receta, pues sí. le vamos a poner leche de almendras. Sí, que puede ser otra opción. Porque viste que la gente hoy no elige tanto la leche de vaca. Puede ser estas, estas, estas es como... leches. estas leches. Eh, amable, amable. Perfecto. Vamos poniendo todo esto acá este voy, orde, voy ordenando todo, mirá, sí. ya está, ya se hizo la, bueno, la mezcla ¿Cómo sos cocinando? ¿Sos el, el tipo que ordena en el momento, que deja todo desordenado y Dice, terminemos de comer y después te ordeno No, soy medio, medio fanático del orden sí Y me gusta ir como cocinando y ordenando a la vez Sacando todo encima, me gusta que quede más o menos así Para empezar Porque si no te la queda parte. el paquete acá, todo eso ¿Y, y tenés tipo eh, eh, eh, máquinas de fotos, sacándote fotos todo el tiempo? <ríe> no, porque ¿no? por lo general yo soy el que tiene fotos malísimas Porque yo la fotos a los demás y les hago fotos buenas pero a mí, por lo general, yo soy el típico de la foto la tiene el foco atrás y yo fuera de foco, claro. salvo los chicos en el estudio, que les mando un beso grande a los chicos del estudio 365 claro que Sí, ellos me hacen fotos mira Pero por lo general no, soy el que tiene fotos malas Y sí que es que es feo decir eso, ¿no? Porque te gustaría ver una foto Me tuya. compré un tripo de hace poquito sí. Y lo he estado practicando y me he estado sacando selfies mira eh, eh, pero, pero estoy pera. incursionando ahí Antes de empezar con el juego, lo que tenemos que hacer ahora es Es empezar a amasar, eso, estamos dale. demorando esta no, parte, no, estamos perfectos ya me estoy dando cuenta de que me olvidé de una parte. ¿De cuál? De batir los huevos. No importa. Le clamo los huevos así nomás, pero no Exacto. importa. ¿no? ¿Te tenían que batir antes? Yo no a, a, anoche los batí, espero que me, no, me, no me quede muy Claro, muy yo te, lo, te los rompo, no te los bato. Sí. Ya sería como un montón. Pero... No? <risa> no. Pero yo creo que, que vamos a andar bien igual. Vamos a andar muy bien. Y si te falta más consistencia, le ponemos más fácula de mandioca. Sí, lo quiero decir. Sí. ¿Viste, viste yo... cómo sé yo? Permiso, me voy a agachar para sacar de abajo del sótano la fécula de mandioca. Esto tiene que quedar como bien espeso, o sea, bien como espeso, bien durito. Sí, sí, sí. Entonces le vamos a echar todo el paquete de fécula de mandioca. Fantástico. Ahí está. ¿Sal tenés por ahí? Eh, tenemos sal de mi campo. Justo te diría. Pero es una sí. sal Malbec, vos decís hermoso, que va hermoso ¿verdad? porque podés ponerle otro tipo de sabores a esto Es más, no me animé a traer, a mí me gusta hace me, un me par to... de años, sí, quiero... me tené. Me tené. hace un par de años me he hecho fanático del picante Y no me animo, pero en un momento voy a hacer el chipá picante Con con con, con... con picante, con picante. Eh, picante Pasa que le puedes poner lo que vos quieras o no ¿Cómo sos con el picante? ¿Te gusta? No, no me gusta yo muy mal con el picante. Eh, bueno, voy a, voy a tener una cruzada de empezar a, a, a, a, a quitarle la mala imagen que tiene el picante en. Bueno, en el la país. próxima vez no se sé venía a hacer algo con picante, pero mientras, mientras acá hacemos esta masa de chipá, yo tengo un desafío para hacerte. Dale. Porque el ojo del fotógrafo no es el mismo ojo que usted, señora, y que el mío. Ellos tienen otra forma de mirar el mundo. Entonces queremos saber qué es lo primero que ve Martín Orozco en esta imagen. Eh, la ponemos ahora. A ver. Acá. Mira, Juancito, si vos hay un toquecín, ahí está, ¿qué es lo primero que ves? Ponete los lentes. Ponete los lentes, te dicen que te chinta, ya Se dieron cuenta. No, veo, es un árbol, pero es un. adentro una cara. Es como la mente de una persona observando un paisaje. Wow. Si lo ve mi psicóloga esto, anda a saber qué interpreta. Es como el mundo interno. O sea, estarías viendo. Hay tres cosas en la imagen. Yo veo un árbol, sí. una persona y, y el paisaje como un todo. Después hasta ahí, hasta ahí de... Bien. Ahí. No, Sigo está, pasando por, eh, lo, por lo pronto. Está muy bien, porque en la imagen usted puede apreciar. Viste que son estos test de personalidad. No te voy a analizar porque no soy tu psicólogo. Ya me dijo ¿no? está muy bien como los niñitos, viste, que dices, sí, estás Pero muy... Pero estás bien. muy mal, estás muy mal. No, acá puedes ver primero o un cerebro, que es el árbol. Bueno. Muy bien, dice el Chicho. La, me la mente, dice. Por eso, perfecto. No. Puedes ver la cara... Que también la viste. Sí. Y el paisaje. Eh, lo vi, O sea, estás perfecto. Tu ojo es perfectamente perfecto, Martín. Has analizado la foto como tenía que ser analizada Perfecto, aprobé. Aprobaste. No sé cómo lo hicieron en casa, pero primer desafío, Martín Orozco, lo ha pasado acá en entrevistas con sabor. Seguimos jugando ahora, porque voy a sigo, seguir jugando con tu ojo. Haciendo. Y seguimos jugando. No bien sé esto? si la cámara agarra. Acá estás está agarrando. Miren las manos de Martín Mira, Orozco, por viene. favor. Mira esto. Tengo una tentación, a Luquita, le quiero tirar un pedazo de masa cruz. Yo te lo vuelvo a <risa> Pero tiramos así. ¿no? cocina sí, guerra, no. eh, guerra de cocina. Guerra de cocina. Y si si me me y hacemos una guerra de masa. Claro, yo soy borde, pero no me, no me, yo siempre era el que se ubicaba con los chistes. Siempre Vas. era por decirlo, siempre soy. Pero no me, no, no empecemos con eso, te pues, la, la voy a hacer así. No, mira que estoy maquillada. La pestaña costilla mi vida, no se va con esto, no te ese maquillaje. Ustedes usted no sé si la ven, pero yo la veo de cerca de esa piel, también perfecta. La piel es muy cuidada también. Bueno, Acá, mira, el, los, ¿Eh? músicos, los músicos miraron y hicieron dijeron oh, no ¿Y, y, ¿Y sabés qué es esto? Opa. Esto es la edad, chicos. Estos son no los 20. Se banca ese plano. Estos son los 20. Los 20 no se los bancan este plano. Es creo que, gracias, Que Martín. me falta un toque más de harina. Más de harina. Le vamos a poner más fácil de manteota. Mientras tanto, el próximo desafío. ...para Martín Orozco en la cocina de Mejor de Mañana. Oh, ¿A dónde está la imagen? Hace así que. Tenés que encontrar la las tres diferencias o dos diferencias o una diferencia en esta imagen. Acá estoy... estoy para... Gracias por el trapito, Perlita. No, acá estoy para atrás. La diferencia. ¿Qué hay en una imagen y qué no hay en la otra? Eh... No, acá todo no, no me para ni... triqui, ¿eh? ¿Pero no encontrás ni una diferencia? Mira, ahí Noelia te las está buscando todas Sí, ahí veo como una luna Arriba, ahí está, muy bien, bien. <risa> Grande Noelia eh... Te están tirando todas están tirando, hay un punto negro sí. ¿No? Y el tipo no te la capta, sí Sí ¿En la, en la cola tiene algo raro No tiene ropa interior No sé, no, no, no, no Una fue al gym y la otra no evidentemente. Una, una, una, claro Vamos a ver Una la no respuesta está... A ver la respuesta, Fer Ahí está, mirá, ah, muy bien como decía, el... eran Uno. dos Igual eran muy sutiles Noelia, vos podés la ver ahí de cerca Estamos empezando fácil y Noelia está pegada al lado del teléfono Vamos a pasar ahora con la segunda imagen Esta es más complicada, Martín Porque si vos sos Yo fotógrafo Yo no Y dándole... no te tengo acá <risas> Si vos sos fotógrafo, tenés que conocerse así este cuadro, esta imagen A ver Desafío. La Mona Lisa. La Mona Lisa, a ver. De Leonardo. A ver la diferencia. Cuidado Noé, cuidado Chicho. Así vemos las diferencias. Está tratando de echarla ahí atrás. ¿Ves la diferencia? Eh, el anillo. Uh -huh. y una, la, algo en la mano. Sí, muy bien. Bien. Eh, yeah. eh. <risa> mm. hay, hay tres. Silencio incómodo. Dicen que en la tele no hay que quedarse callado porque es como incómodo. Sí, Fíjate, una que está un poco más, más sonriente que la otra. Y una es la original, otra es trucha. <risa> ¿Puede ser? Claro, claro no o sea, la tercera. No chequearlo, claro. Uno, eh, está chequeada una, una de las que están en el bar. Claro. No, no, no, museo. la mano, la claro. sonrisa y ahí me, me mira. Yo te doy uno, fíjate el paisaje y el costado. Hay uno que es más largo y hay otro que no tanto. Bueno, listo, ya lo dijiste vos. Bueno, mira, mira la diferencia. Yo, la, es la segunda vez que me invitan y cada vez que me hacen estas pruebas... No, pero ¿no? La, primera <risa> vez, la primera vez nos salió muy mal, ahora <risa> está saliendo muy bien, Mira la respuesta. Ahí está, eran dos, el anillo el muy, y el camino, ¿viste? Muy escondido eso, la sonrisa no tenía nada, la flasheamos con, con Lucas. ¿Viste? La flashearon con Lucas. Sí, sí, No tenés que ser tan amigo de Lucas, te descarrila del camino. <risa> sí. Acá seguimos acá Estoy teniendo perfecto. y queda una me gusta esto. Sí. se puede sacar una foto Lucas de esto, Mirad Pero que con esta situación. Situación. Quedamos como hermanados no, no, sí, es como que estamos pegados para toda la vida, mira. Mira, no Ya estamos como para, para empezar a hacer las bonitas. Dale, una imagen más y listo. Dale. Dale. Me gusta. Uh, a ver este. No, bueno. está, está con la, el, el indio sí. con la cobra. Sí. Hay, hay, claro que la flauta es rara. No sé si es la flauta. No saquen de contexto. Sí, eh, no, no hay como una... Hay una cobra de más ahí. ¿La cobra qué cobra? No hay a la, la cola, la cola, la cola está de más. Hay la cola, cola, claro, más. Hay cola más. claro, hay una cola de más ahí. La flauta y me parece que el turbante de uno es distinto que el otro. A ver la diferencia, Fer. No, yo creo que el turbante la queda flashé. como la sonrisa de recién que era la misma que estamos tienda. Ah, no. ah, mirá, no, sí. Claro. Subestimaste a tu entrevistadora, Martina sí. sí, sí bueno, eh, bueno, igual el test ha salido muy bien. A, amo otro test de, de cultura general, de música, por ejemplo. Bueno, no, para atrás. yo ahí salgo perdiendo, <risas> sí. Yo tengo que salir beneficiada también. No lo... Olvídate ahí. Esta masa está perfecta. Ya estamos. ¿Cómo le no es la consistencia? Perfecto. Me parece que hay que tirarlo en la mesada. Dale, vamos. Mira, Así tiene que quedar la masa de los chipás. Me gusta, ya te metiste la mano. ahí. ¿Sí? Ya te, te la jugaste. Es que esto es antiestrés. Sí, la verdad. ¿No ¿Te te eh. cuenta de eso ayer? Yo, ¿No yo lo estuve, notó tu mujer. Estuve, estuve cocinando, estoy mucho más relajadito. ¿Listo? Lo voy a dar notada. Es que la cocina tiene eso, tiene eso. Es el fer, ni ah, harina en la mesada. Eh, Fernando no lo necesita. esta mesada, no necesita ni harina. Impecable esto. Bueno, bueno pero la verdad, aparte, ¿sabes qué? Es otro gran motivo para charlar. Es que eso es, es lo que un tiene. un buen momento. A mí lo que me gusta de cocinar cuando hago asados ah. es que estás al lado de la parrilla vas charlando, ¿Sí? salen charlas que no salen siempre. Eso es lo que pasa, por, por ejemplo, no sé si te pasa y con eso terminamos, Fer. Vamos a mostrar después mientras vamos haciendo los chipas. ¿Viste qué te pasa con los grupos de amigos que tenés? El que, por ejemplo, llega sobre la hora de la carne y no te habló nada, no, te va a eso, comer, no Yo lo sonado. pongo en una lista negra, el que llega sobre la hora y me hago asados, cocidos solamente para el que llega temprano. Bueno, en el, en el próximo, cuando presentemos los chipás, que nosotros nos vamos a quedar con Martín acá haciendo la forma de los chipás, me vas a contar sobre tus amigos, sobre tu familia y sobre un par de cosas más, ¿te parece? Lo que pues quieras, voy a meter más, un libro abierto. Me voy a meter más adentro de tu libro. entonces Me parece perfecto. Sí, más en, en lo interno de lo que es Martín. Me parece perfecto. ¿Te parece? Estoy para todo. Y antes de